En la oscuridad solo hay una verdad. La muerte. He visto lo que el poder le hizo a Eramis. Pero quizá tú seas diferente. Quizá haya esperanza. Este poder es un regalo. Lo compartiré a su debido tiempo. Uno a uno volveremos a alzarnos. Este es nuestro futuro. Los enemigos sucumbirán a este poder. Será nuestro dolor en el interior está la fuerza para controlar la oscuridad es nuestra oportunidad de aprovecharlo todos podríamos usarlo para hacer el bien para salvar a la humanidad Ahora la empuño contra nuestros enemigos cuando la luz no basta.